Hemos abierto después de un año y medio eh, mucho trabajo, mucho esfuerzo como todos los de Molina de Aragón conocen y al final pues abrimos las puertas, abrimos las puertas del Café Aura. Comenzamos con, el, con la cafetería en un lugar especial, muy especial para nosotros porque aquí hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas y mucha ilusión para que todos ustedes encuentren un ambiente pues, bueno, muy, muy tranquilo, muy, muy amable, muy, muy cariñoso, por decirlo de alguna manera. Después mañana ya inauguramos el restaurante con 78 plazas para comer, un espacio singular en un palacio del siglo XVI eh, con muros de piedra y lo llamamos restaurante cero, cero porque empezamos de cero. ...y cero para contarnos la historia... ...porque estos muros tienen mucho que contar... ...y nosotros también tenemos mucho que contar... ...aportar... ...y bueno, y en definitiva pues... ...darles el trato que, que este pueblo... ...y que estos vecinos se merecen... ...hemos puesto en valor un edificio del siglo XVI... ...como me comprometí hace un año... durante estas cámaras también... ...y aquí está el resultado... En ...nuestra palabra, nuestro compromiso ha sido real... ...ha sido cierto... ...nada de, nada de lo que hayamos dicho... ...ha sido incierto y tenemos pues, bueno, un espacio singular, precioso, hemos remodelado absolutamente cada rincón de este, de este hotel, y está un equipo maravilloso de gente, con unas ganas enormes de atenderles, de, de, de complacer sus deseos, y, bueno, y poco a poco seguiremos avanzando, y e inauguraremos también las plantadas habitaciones en breve, dentro de un mes más o menos, y daremos ya todos los servicios que este hotel se merece, y que este pueblo se merece, y que esta ciudadanía se merece. Obviamente eh, queremos que ser un referente de la comarca y bueno, para todo el pueblo que, que obviamente es un edificio municipal. ...y es del pueblo de Molina... ...la carta que tenemos es bastante extensa... ...tenemos dos entrantes... ...carnes, pescados eh, y cosas muy singulares... ...como ostras y ostras con caviar... ...tenemos pescados eh, que vamos con merluzas de pincho... ...vamos con salmón, vamos con tatakis... ...carnes maduradas de rubia gallega... ...de más de 60 días, es decir, es mantequilla... ...que van todos al horno de brasas... ...hacemos una costilla a baja temperatura... ...durante 16 horas, que es una auténtica delicia... ...también de vaca madurada hacemos este tartar de vaca madurada, hacemos eh, un tartar de sal, de perdón, de, atún, de atún, salvaje que es espectacular de Almadraba de las costas de Cádiz. Tenemos, tenemos una oferta gastronómica muy muy, muy interesante pero siempre haciendo una oda, una oda al producto, o sea, nosotros estamos, estamos, queremos eh, hacer un homenaje al producto que tenemos, porque el producto que tenemos es de la más amplia calidad, al igual que la cafetería pueden degustar Supra Café, que es el mejor café que hay ahora mismo en el mercado, donde todos estrellas Michelin casi todos lo tienen, eh, lo degustan, es un café que prácticamente no tienen que poner azúcar, sino que poner azúcar, es 100% natural, tenemos unos tés también de Supra Café que son maravillosos, bueno, tenemos un amplio surtido de bebidas ...y zumos naturales y nunca vamos a bajar ese, esa, esa calidad... ...porque es nuestra premisa, nuestra premisa es dar un servicio... ...y una calidad, bueno, pues eh, como es Aura... ...porque Aura en todos los rincones es calidad... y ...en todos los sitios es servicio".